Take two, all right?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 Amen. Mm -hmm. Desde el primer momento que te vi Supe que quería casarme contigo Y ser la madre de mis hijos Pero es un amor Imposible. It's a freestyle, brother. Oh, es estilo libre. Se la dedico a mi padre, Papuchon. Te amo con todo el corazón, Chaparro. Es una broma que tenemos entre él y yo. Saludos a Mariana. Oh. Tengo cuatro madres en esta vida. Una ya falleció. Tres doy a las tengo gracias a Dios. La primera es mi mamá Andrea. La segunda mamá Tele. La tercera Margarita. Y la cuarta mamá Alba. Oh. No sé qué decir, solo voy a hacer un estilo libre. Oh. Yo me arrepentiré. Cada día, cada instante, me arrepiento cuando conozca a Yeshua Hamashak que me juzgue. Y si me mandan a, a, a lo más bajo, no me importa porque yo he sufrido lo más bajo. Me desprecian por ser pobre, por ser gordo. Oh, por les gusta mi cara, mi largo y grande corazón. <risa> La